En esta ocasión vamos a realizar otro efecto de fotograma por fotograma, pero utilizando texto. Entonces vamos a escribir aquí, por ejemplo, vamos a utilizar la herramienta de texto. Aquí está, doy clic y la traigo acá entonces, vamos a escribir por ejemplo Humberto, entonces voy a escribir la letra H ¿Sí? y eso lo estoy haciendo en el fotograma número que? el fotograma número 1 ahora me paso a la, al fotograma ah bueno, previo, previo a eso, parado en el fotograma número 1 yo puedo, yo puedo configurar, ojo, yo puedo configurar el texto o sea ustedes pues esta es la versión cs cs 6 pero no tiene no tiene de pronto gran diferencia con la cs 3 eh, en primera instancia yo puedo desplegar eh, los tipos de letra y que en un momento yo, yo quiero trabajar el estilo el tamaño eh, la verdad es que si ustedes quieren cambiar el tamaño de letra, pues sencillamente sombrean y definen qué tipo de de, de carácter van a trabajar. En este caso, yo lo voy a dejar así. Y volviendo a la temática de la simulación, entonces esto esto, esto lo he hecho en el programa número 1. Bueno, me paro en el programa número 2, doy F6. ¿sí? Y nuevamente, eh, con, con la tecla de selección, doy doble clic en la letra y escribo la H la H mayúscula, voy a escribir la H mayúscula, perdón, la U U mayúscula y eso lo he hecho en el fotograma número 2 ahora en el fotograma número 3 nuevamente me paro, doy F6 así, y nuevamente con el sostenido me paro ahí enseguida la U y escribo la M M mayúscula vuelvo nuevamente al fotograma número 4 f doy doble clic aquí en el texto para poder editarlo y escribo la B en el fotograma número 5 o 6 doy F6 nuevamente doble clic para editar el texto y escribo la B en el fotograma número 6 F6 doble clic en el texto para editarlo y escribo la E en el fotograma número 7 me paro en el fotograma número 7 doy F6 doble clic en el texto para editarlo y escribo la T y en el fotograma número 8 me paro en el fotograma número 8 doy F6 edito el texto y escribo la O y ahí tengo completamente el nombre fotograma por fotograma ustedes ven ustedes que con eh, con, chi, perdón, con clic sostenido del mouse hago este efecto este efecto es el que les quería mostrar ¿sí? Ahora para mirar la simulación sencillamente doy enter y para ver la película control enter y observen ustedes cómo queda el proceso. Listo. Eso sería, eso sería todo. Eh, el ejemplo que les quería mostrar por el momento, fotograma por fotograma. Nos vemos en una próxima.